Hola mis amigos, ¿cómo están? Eh, vamos a hacer un video de seguimiento de eh, todo lo que está sucediendo con Omega Pro. Eh, ha pasado muchas cosas. Es, esto lo estoy grabando día martes 4 de octubre 2022. Se suponía que ayer había llamada corporativa a la cual el señor Juan Carlos Reynoso eh, no, no realizó o si no la realizó, la realizó, no sé, a, a puertas cerradas, nunca me di cuenta que sucediera. Pero vamos a ver eh, algo que les quería mostrar, que no les puedo mostrar porque no es contenido mío, es contenido de, eh, de un programa colombiano que se llama Séptimo Día, si no me equivoco ok yo voy a mostrarles a ustedes eh, el audio porque como repito es contenido que no es mío es contenido que no me pertenece eh, vamos a verlo de esta manera voy a ponerlo céntrense en, en el audio y, y no tanto en el video. les recomiendo ahora sí eh, vayan y vean el, el video completo, si no es que ya lo vieron porque fue un boom total, ese video tuvo demasiadas reproducciones. De igual manera lo voy a dejar en el link porque el propósito no es robar información de un trabajo periodístico y de edición, producción audiovisual que hicieron en ese programa, simplemente informar. Por esa misma razón simplemente voy a mostrar el audio y les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo vean. Y voy a mostrar aquí. Déjenme ver. Ahí van a ver ustedes unas eh, barras extrañas. No hagan caso. Pero vamos a verlo. Hay otra empresa que ofrece inversiones con criptomonedas como Munsen, Royal Green y Taurex. Se llama Omega Pro. Y aunque por ahora no se conocen denuncias de sus clientes, la superintendencia financiera ya les puso la lupa. José Camilo Torres Duque, director de control del ejercicio ilegal de la actividad financiera. Omega Pro es una firma del exterior que realmente no se encuentra claro en dónde está ubicada, no se ha obtenido. Perdón muchachos, eh, vieron ustedes donde aparece Juan Carlos Reynoso ahí presentando es. Mi pregunta es... ¿Qué se va a hacer el señor Juan Carlos Reynoso cuando todo esto explote? ¿Dónde se irá a meter? Mis apuestas son, se va para Dubai, lugar donde no hay leyes de extradición, donde no lo pueden tocar. Probablemente ahí es donde se va a ir a, a, a esconder, pero sigamos. Hay evidencia real de lo que pueda estar ejecutando. Entonces, es una empresa que dice que tiene una licencia en... Islas Vírgenes y Granadinas llevan unos esquemas de promoción de su actividad para que la gente, a través de membresías que se pagan con activos virtuales, generalmente el Bitcoin, se van afiliando a unas membresías que les ofrecen una rentabilidad. La superintendencia financiera eh, le impuso unas multas a Omega Pro. ¿Por qué? En Colombia. Hay una norma muy clara de quiénes pueden hacer ciertas actividades. Entonces, si es una actividad del mercado de valores, necesariamente tiene que ser realizada a través de personas que haya autorizado la superintendencia financiera de Colombia. Pero en el caso de firmas del exterior, se necesita cumplir unos requisitos. ¿Cuál es ese requisito? O constituir una oficina de representación en Colombia, o hacer unos contratos de corresponsalía con comisionistas de bolsa corporaciones financieras. De ninguna otra manera en Colombia se permite que alguien le promocione esas actividades del exterior, a una persona en Colombia y por eso hemos sacado ya dos medidas, una contra ocho personas, otra medida contra otra persona natural y tres de las personas, de las ocho que se metimos en la primera medida, no cumplieron la orden de suspender la actividad de promoción y por eso se multaron tres personas recientemente. Bueno, ¿donde aparece. Séptimo día buscó a Juan Carlos Reynoso, gerente para Latinoamérica de Omega Pro, pero no respondió a nuestros mensajes. ¿Y qué puede hacer la superfinanciera contra empresas como Munsen, Royal Green o Taurex, de las que hablamos anteriormente? Pues es que en Colombia no hay una competencia directa sobre ese negocio. ¿Y eso qué viene a configurar? Pues una estafa que le corresponderá en un delito investigar a la Fiscalía General de la Nación. Recuerdan a Joanny Álvarez Ojeda, a quien sus inversionistas en Aguay... Este... Eh, este documental que hicieron fue con base a eh, relacionado a criptomonedas y estafas relacionadas con criptomonedas donde aparece brevemente eh, mencionado Omega Pro eh, eso es todo lo que sucedió esta semana también eh, el diario El Norte tiene un artículo el cual eh, quiero que veamos Dice Omega Pro UCU denunció ante la justicia el fraude de inversiones. Mañana sábado se desarrollará en un salón del centro de San Nicolás un seminario sobre inteligencia financiera cuyo logo responde a Omega Pro. Esta organización está restringida por comisión de valores, además de contar con prohibiciones de operar en varios países. En, la entidad Usuarios y Consumidores Unidos UCU actuó de oficio elevado una denuncia al juzgado federal número uno con el objetivo de que casen, de que cesen sus fraudulentas actividades. Qué bonita esta palabra. Fraudulentas. Eh, aquí hay una parte que me llama mucho. Perdón, es mi WhatsApp, es que lo tengo abierto. Eh, aquí los chicos de el, en mi grupo de WhatsApp están pasando mi información, eh, ahora lo reviso a ver qué, qué, qué es lo que está sucediendo y dice como antecedente, se presenta, ah, esta parte sí se las quería eh, que ustedes la vieran, les voy a dejar el link de esta nota también en la descripción. Como antecedentes se presentan en la argumentación del denunciado lo sucedido con otras organizaciones de similares características bajo el esquema Ponzi. También conocido como estafa piramidal. Intense Life fue el caso más resonante con muchos nicoleños consum consumados como víctimas. La causa está cursada por el fiscal federal. Ok, aquí hay una noticia bastante eh, extensa. Eh, sobre la empresa que pretende instalarse San Nicolás desde mañana sábado, pese a la resolución de la Comisión Nacional de Valores eh, ente estatal que regula las acciones financieras de fiabilidad, en la que dicta intimar a Omega Pro, LTD y los, S, y los señores Andrea Acax, Mike Singh, D. Lauer Sain y Juan Carlos Reynose, al cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general a lo, o a sectores o grupos determinados y de, y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública, por no contar con la debida autorización para ellos. Eh, ahora, en la última transmisión de eh, llamada corporativa del señor Juan Carlos Reynoso, Omega Pro se, se transformó mágicamente, ahora es una empresa de coach, es una empresa de donde ofrecen servicios de información según lo que ellos dicen es una empresa donde eh, tienen a, a, a diferentes coaches uno de ellos es el señor John Maxwell que de hecho también trabaja para como coach para Decentra la antigua cifra vean la la calaña que son estas personas de que eh, Sabiendo de que Cifra fue una estafa y simplemente cambió el nombre para llamarse de Centra, este señor, John Maxwell, trabaja también para ellos. Y también tienen a Jordan Belfort, el cual es una persona. Bueno, si ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street. Probablemente, eh, lo, lo, lo hayan. lo hayan visto. Eh, Jordan Belfort fue condenado por estafa y hasta la fecha, estoy buscando los, los datos reales para no mentirles. Ok, aquí está. Fue condenado a, cien, a pagar 110 millones de dólares, devolver el dinero que se robó. Y hasta la fecha no ha completado ni siquiera el 30% de ese pago. ¿Qué es lo que sucede? Por eso usted ve a Jordan Belfort dar charlas, capacitaciones. Eh, es uno de los criptobros. En muchas empresas de criptomonedas usted lo va a ver el darlo, dando sus charlas. Obviamente charlas por las que él cobra cantidades inmensas. ¿Por qué? Porque tiene que pagar este dinero. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dieron para pagarlo? No lo sabemos. Probablemente se le está agotando el tiempo y por eso es que él está apareciendo en todo este tipo de esquemas Ponzi y estafas relacionadas con criptomonedas. Ahora bien, muchachos, eh, con todo esto que está sucediendo, vean que, que no soy yo simplemente el que está argumentando cosas en contra de Omega Pro. Aquí todo se da con pruebas, aquí todo se da eh, mostrando las fuentes. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en la empresa Omega Pro? Déjenme ver porque aquí en el grupo me están escribiendo. Eh, yo tengo un grupo de colaboradores, eh, me están poniendo aquí que muchos... De Omega Pro han llegado a Z por el servicio de staking, que es la captación de dinero para este fondo que dice que está en Estados Unidos. También me mandan información sobre... Eh, sobre voy a, voy a descargar, voy a ponerle un poquito aquí, de voy a ponerle pausa y voy a descargar unas imágenes que me mandaron para que ustedes las vean ok chicos quiero que ustedes vean esto que les eh, voy a mostrar por acá eh, son imágenes de que me han recopilado de en diferentes grupos de whatsapp las cosas que están poniendo la gente que está en omega Pro aquí ponen necesito sacar mil dólares así pierda el 30% qué debo hacer alguien sabe gracias la gente está sacando su dinero de omega pro eh, aquí le ponen en los comentarios cuánto llevas con ella te doy el 80 vea la plataforma dale clipo okay. que yo también quiero cancelar mi licencia de mil dólares vean que aquí la gente está reportando Amigos, buenas noches, me pueden por favor orientar, mi cuenta dejó de monetizar desde la semana pasada y esta semana está igual. Ponen aquí también, dice a mí me pasó igual, tengo tres licencias y las tres quedaron quietas desde el 16 y yo hice el cambio a inversionista. Vamos a ver una más. Yo era uno de los primeros en defender este Ponzi con el tiempo. Empecé a hacer seguimiento por otros lados. Desde las billeteras en EtherScan. Hay decenas de billeteras con millones de dólares quietas desde antes de la actualización. El primer mantenimiento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese, de ese mantenimiento? Se supone que el dinero debe estar moviéndose en Forex, ¿no? Ahora bien, ese cuentito de que la empresa es sólida a mí no me lo cuelan. Por algo, estos cambios tan absurdos. Otra cosa, ese cuentito de Eric Ward nos va a capacitar. <risa> un día de estos va a salir reinoso con que la inversión se alarga a 60 meses y que durante ese tiempo nos va a entregar un 5% mensual. Ok. Una persona que al parecer... Está abriendo los ojos. Me parece muy válido lo que, lo que él dice. Y por último aquí tengo otra que dice. Yo cancelé por completo una cuenta hace casi 20 días. Evitéle. La, envié la información que me pidieron y nada. ¿Qué será? Y aquí le responden. Huele como a feo todo este asunto. Entonces chicos. Si se ve como gallina. Tiene plumas. Tiene dos patas. Tiene pico probablemente es gallina. Eh, gente, ¿qué más? ¿Qué más evidencia necesita usted? ¿Qué más pruebas necesita usted para darse cuenta de que Omega Pro está de caída? De que Omega Pro, se los dije desde hace mucho tiempo, se los dije exactamente desde hace ocho meses cuando empecé a hacer videos de Omega Pro. Omega Pro no llega a diciembre y si llega a diciembre porque todo esto, lo que está ¿por qué no ha cerrado Omega Pro? porque Omega Pro está siguiendo exactamente los mismos pasos exactamente los mismos pasos, ¿qué dijo Cositorto? Con, antes de caer, que se iban a convertir en una empresa de, eh, de enseñanza, de capacitación ¿qué pasó con su, con su compañía? búsquenlo, averigüen ya no existe eh, entonces, todos estos eh, eh, esquemas Ponzi son de manual. Ustedes probablemente no lo conocen porque simplemente han conocido Omega Pro, pero todas siguen la misma temática. ¿Por qué Omega Pro no ha caído? Porque están esperando llegar a la época de diciembre. Para captar el último empujón de dinero, por así decirlo. El último donde todo el mundo recibe sus aguinaldos, donde todo el mundo recibe eh, dineros extraordinarios en sus trabajos. Y es donde van a tener una mayor captación de dinero en esas épocas. Justamente por eso es que no ha muerto en este momento. Porque están esperando salvar Omega Pro darle RCP, darle cuidados, en incentivos, hacer lo que sea posible para llegar a esa época, época de noviembre, diciembre. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues, si usted tiene su dinero, sáquelo. En este momento hay muchas personas que no, tiene, no, tiene, no han podido retirarlo ya vimos esos mensajes, ya los vimos. Hay gente que ha querido sacar el dinero y no se los están dando. ¿Por qué no se los están dando? Por lo que les estoy explicando. Eh, hace tiempo me escribió un muchacho, me dice, Manuel, es que si yo saco mi dinero voy a perder más de la mitad porque todavía no he generado lo suficiente. Ese era el momento de sacar y recuperar algo. Es mejor recuperar algo a, no, a perderlo absolutamente todo. ¿Cómo es el caso o va a ser el caso? Gente, eso fue todo por el, el video del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.